Derechito al somos somos Cine y en esta ocasión especial venimos a traerles el último unboxing del juego de cartas de Pokémon Online, el JCC Pokémon de Trading Card Games, que podía hacer? jugarlo en español, podía jugarlo en inglés, podía jugarlo de diferentes maneras, pero, pero, pero, ¿qué pasa? Desde que salió el Pokémon Live, la nueva versión de Pokémon que tiene muchas más, bueno, tiene más atributos, tiene más mazos, tiene los últimos decks y los últimos boosters, este juego va a terminar cerrando la anterior. Así que para dar paso al Pokémon Live directamente, el juego de cartas coleccionables online, vamos a despedirnos de esta antigua versión. Pero tenemos un montón de sobres, tenemos un montón de sobres para abrir, tenemos un montón de cuestos todavía por terminar, así que vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver, vamos a ver que para empezar tenemos algunos desafíos de entrenador que completar, si queremos sacar un par de cartas o de puntos extras. Recuerden que todos los sobres y varias de las cartas, no las antiguas pero muchas de las cartas de este juego, Lo puedes pasar a tu cuenta de Pokémon en el nuevo juego de Pokémon Live por ejemplo acá tenemos para bueno para vencer a varios entrenadores en el campeonato municipal si queremos tenemos para rato podemos terminarlo este fin de semana capaz antes de que termine antes de que cierre todo o podemos ir con algunos versus para completar para completar las últimas jueces y abrir los últimos sobrecitos así que arranquemos arranquemos con un par de partidas que tenemos acá en la última escalera versus para conseguir la carta de aluminium b a ver qué más cartas podemos conseguir tenés también para conseguir un sobrecito o varios sobrecitos de tempestad plateada y si vamos por la segunda escalera de recompensas tenemos otros sobrecito, dos sobrecitos más tenemos otro aluminium b y por último la más rara de todas es una ayuda de rosen en su modo full art full character la podemos ver ahí toda toda toda investigadora la podemos conseguir con varios sobres más de tempestad plateada Así que, ¿con qué empezaremos? Empezaremos a jugar un par de partiditas con un deck estructurado de nuestro bueno... A ver, de Groudon. Vamos a probar con Groudon, que lo tenemos ahí, con el mazo de cumbres sublimes. A ver si hay algún, algún duelista, algún jugador japonés, neoyorquino o brasilero que esté ahora mismo conectado. Vamos a darle átomos. Bueno, tenemos a Demonti Ugu para vencer. Pero su deck es de tipo fuego, es un deck de Charizard. Vamos a ver si tenemos para darle con de todo Y ahí nos encontramos ta, ta, ta, ta, ta. Elegimos cara como siempre Y ganamos el primer lanzamiento Vamos a comenzar Nuestro turno A ver qué cartas nos salen Bueno, tenemos un Gabite Un Semitot, un Team Pool. Tenemos varias energías y una energía Robo Lo único que podemos poner es el pequeño Type Pool, Time Pool. A ver si podemos conseguir la carta para evolucionarlo así sacamos con de todo un 6 mitot y en este primer turno vamos a, energir, vamos a meterle una energía a robo para agarrar una carta extra tenemos comunicación Pokémon vamos a utilizarlo para cambiar nuestro gabyte nuestro gigabyte eh, no se quiere salir el gigabyte y a ver si tenemos la evolución ahora mismo Ta -ta -ta -ta, así movemos un poquito rápido el mazo y tenemos acá al palpitot el que te palpita la tostada vamos a ver Ta -ta -ta -ta. Es la única energía, a ver, la única energía y la única carta que vamos a usar en este turno. Así que lo damos por hecho. Es el turno del rival. Vamos a ver qué cartas tiene. Un Charmander. Un Paco Legiado, que sería Student en inglés, capaz. Tenemos un Janma. Acá elegimos la buena piedra. Elegimos tijera. Y le ganamos el Piedra, Papel pelo Tijeras para que no agarre más cartas. Invoca un pequeño Slugma en su banca y nos da nuestro primer ataque, nuestro pequeño Team Paul pero activando ese efecto hace un cambiazo por el Charmander a ver, podemos usar la carta de cazabichos o podemos invocar primero nuestro palpito Le evolucionamos ahí con de todo le metemos una energía de piedra, para de lucha activamos el cazabichos y agarramos dos cartitas no tenemos más efectos que utilizar así que vamos a utilizar mini terremoto bueno, está bien, le hicimos 60 de daño a su pequeño Charmander Pero bueno, vamos a ver el turno del oponente que va a hacer A ver, le da una energía a Yanma Evoluciona su Macargo, que Macargo es potente si le das muchas energías Ojo con eso, eh, ¿nos conviene tener otro Seimitot en este turno? La verdad, en este turno podemos activar su efecto una vez durante su tu turno Tarotata, puedes tarotum, buscar una carta básicamente de la baraja No nos conviene, vamos a darle más energía Vamos a utilizar esta carta a ver si podemos agarrar más cartillas con Lilia Uh, tenemos ahí un Palpitot, pero por ahora vamos a darle ataques Vamos a darle átomos En el siguiente turno ya vamos a tener más energía para un primer ataque Así que ahí vamos a evolucionar a nuestro Seismithot ¿Qué hace el oponente con su Yanma? A ver si lo evoluciona ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! ¿Cómo no vimos eso? ¿Cómo no vimos eso? ¡Ah! ¡La maldición! Bueno, bueno, vamos por el siguiente Vamos por el siguiente La siguiente partida A ver si podemos ganar esta vez ¡No! ¡Me lo rebajó! Recuerden chicos que siempre tenés que tener un Pokémon en la banca O tenés que no ser tan manco para que te vaya bien A ver si podemos conseguir otro mazo A ver si tenemos otro mazo de tipo de lucha Tenemos... Ta, ta, ta, ta. Tenemos este, Impacto Match O tenemos... No, creo que solo Impacto Match Vamos a utilizar el Impacto Match para poder... Seguir jugando con... Las reglas de nuestros desafíos. A ver si sacamos un, un par de poke pesos. Y nos enfrentamos a pauluch 98. Con un masito de agua. Un masito de Kyogre. Eh, hola, ¿qué hace? Te dice la moneda de Kyogre. El oponente lanza la moneda y perdió el lanzamiento. Bah, ganó el lanzamiento. Nosotros perdimos. Así que vamos a ver que Arrancamos nosotros. En 7 turnos ya el oponente nos va a poder atacar. ¿Qué cartas tenemos? Un Sol Rock. Espíritu, Camilla de Rescate, Malasada Maxi, Profesor Kakoi, Turno Ball y Energía. Podemos utilizar un Sol Rock para agarrar dos cartas en 7 turno O podemos utilizar... Ta, ta, ta, ta, ta. Aterrorizar está bueno. Bueno, vamos a arrancar con Sol Rock. Con Sol Rock que está copado. Aterrorizar me puede servir, pero en el siguiente turno. En un siguiente turno, no ahora Vamos a meterlo acá en la banca. Y empezamos. Agarramos una cartilla. ¿Qué tenemos? Tenemos a una hipopotas. Hipopotas necesita bastante energía para tener poderes. Vamos a meterle una energía a nuestro Solrock. Vamos a usar la turno ball Y tirando un par de monedas. Que salió una cara y una cruz. Podemos buscar un Pokémon. A ver cuál. Un Pokémon de evolución. Vamos a meterlo a este, sí. Al hipopodon. Al hipodon. Arrancamos el primer turno sin poder activar ningún efecto, así que lo damos por terminado. Vamos a ver qué hace nuestro Paul. Paul tiene un side dog. tiene una marsopa de agua, un Pyukumuku. y activa la carta de Lilia para agarrar más cartitas hasta tener 6 en su mano. O 7, ah no, un montón. 8 cartas en el primer turno, cierto que ese es el efecto de Lilia, cuando recién arrancas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Activa el efecto de Pyukumuku para traer dos cartillas más a su banca El pequeño Piplop y Iphone Nosotros vamos a evolucionar nuestro hipopótamo Podemos activar el efecto del Profesor Kukubuin Y agarrar dos cartas más Metemos a un Riolu en el campo Y yeah, ahora necesito energías para darle átomos y vamos a dar un ataque de calor solar. Que causa solo 20 más 40 de daño. Gracias al efecto del, del profesor Kakoi. El oponente ya evolucionó un Primplop en su banca. Evolucionó un Ambipom. Y evolucionó un Golduck. Estamos hasta las manos señores. Estamos hasta las manos. Y le está dando energía a su Golduck para atacarnos con de todo. Nuestra carta tiene debilidad contra los tipos hierba Así que no podemos preocuparnos un poco, pero más adelante. A ver, activó una carta de Kilo para agarrar más cartillas. Llama a la familia y llena la banca con dos pokemones básicos más. Directamente desde su baraja. Ahí invocó nuevamente un Kyogre. Uf, y un Piplop. Vamos a meter a nuestro Lucario al campo. Lucario le vamos a dar una energía ya en el siguiente turno vamos a empezar a atacar con él pero primero activamos calor solar para atacar a nuestro oponente y ah no qué mala decisión no le hizo suficiente daño tendríamos que haber utilizado el doble para agarrar más cartas mientras tanto el oponente ya evolucionó a su empoleon que ojo con este empoleon que puede utilizar los ataques de sus pre con una sola energía un riesgo enorme por otro lado, sigue evolucionando su Primplop Y a ver qué más hace Ya tiene la banca completamente asegurada Y empieza a atacar, empieza a atacar con Empoleon. lo sabíamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Metemos un Ipodon? ¿Metemos un Spiriton? ¿Qué hace el Spiriton? Si el Pokémon Defensor es un Pokémon básico, no puede atacar durante el próximo turno Eso estaría bueno si queríamos pele si queremos pelear contra un Kyogre, pero Contra estos Pokémon evolucionados no nos sirve y con su Empoleon utilizó, ah, utilizó la técnica de zambullida directa para atacar a nuestro Lucario desde nuestra banca. ¡Quijo de puchi! ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una retirada. Vamos a atacar directamente con nuestro Lucario. Voy a utilizar una mala saba para poder curarle un poquito al menos. Pero ya en el siguiente turno nos baja. Vamos a hacerle algo de daño al menos. Vamos a hacerle un, puff. un poquito de puff encima. Las turnas del oponente, y le da otra energía más para Empolion, para utilizar cualquiera de sus ataques. Cualquiera de sus ataques viejos puedo utilizar. Activo la carta de la patinadora. Con eso va a recuperar energías de, de la baraja directamente. Qué cool. Y nos baja nuestro Lucario. Nuestro Lucario universitario no tuvo tiempo ni experiencia para su primer laburo. ¿A quién metemos ahora? ¿A oh, quién podemos meter...? vamos a meter a Solrock, a ver si podemos agarrar más cartas cuerda huida o oh, camilla de rescate, ah, vamos a activar camilla de rescate pongo un Pokémon de mi pila de descartes a mi mano o pongo tres Pokémon a la baraja y vamos a meter todos a la baraja directamente y creo que así quedamos creo que así quedamos, no, no hicimos suficiente daño ni suficiente puntos en este en, este, en esta partidita, pero capaz en la siguiente si sí podemos remontar, vamos a jugar nuevamente con el otro deck, el deck de Groudon directamente el oponente agarra más cartulis epa, y quiso atacar directamente a Solrock vamos a meterle una energía a como que ya casi estamos, ya casi estamos, vamos a meter una energía a nosotros y nos vamos a agarrar... ¡No! ¡Ah, pará! Utilizó el ataque que hace que, que no pueda atacar en el siguiente turno, maldición, qué mala respuesta. Qué mala respuesta, vamos a activar cuerdo vida y vamos a meter a... Vamos a meter a este, y terminamos este turno. El oponente piensa, o ataca directamente con este o regresa en polio en el campo. Y no, directamente nos atacó. Un turno más y ya lo tenemos dado de baja. Vamos a meterle... Ah, está demasiado complicado esto. Demasiado complicado, pero... Sí, el duelo ya está definido. Ya está definidísimo. Definidísimo. No se puede dar vuelta este panqueque No se puede dar vuelta este panqueque porque se nos quema Pero bueno, aprovechamos el tiempo Para contestar un par de preguntas que estuvimos viendo Durante estos meses en el canal Una de las preguntas que nos hacían siempre es ¿Dónde conseguir ciertas cartas? Como ustedes verán, todas las cartas que vemos en el canal Se consiguen o son compradas directamente Desde, eh, desde, desde, el, desde, venta, desde venta al público Es decir... O en, kioscos de, o en kioscos, a veces algunas de fútbol las vendían en los kioscos de diarios y revistas ahí vamos a activar roba dos cartas o lo podrías conseguir en kioscos de diarios y revistas las que son de fútbol o en kioscos normales o incluso en golosinerías estuvieron vendiendo cartas de fútbol del mundial pero fue como cosa rara, lo demás siempre están en los kioscos bueno, algunos mayoristas de cartas puedes comprar, pero en gran volumen, tipo 20 sobres o 10 sobres, de a montón tiene que ser. O si es un caso de figuritas, tiene que ser el álbum más alguna... A ver, esperen que activo primero al profesor Kukui agarro dos cartas, meto al pequeño Jungus en el campo, le doy una energía, utilizo a Riolu, voy a meter el Nido gol voy a poner en el campo a no se puede poner muchos realmente, vamos a meter otro, un Ghibli, un pequeño Ghibli voy a activar, con cartas partidarias de tu pila a tu mano o aterrorizar el Pokémon, es clásico voy a utilizar este, Mundo Sin Luz, así recupero los dos Kukui y los pongo en la mano Pero como les decía, la mayoría de las cartas las conseguimos en la calle, en el público, directamente, en donde los pueden conseguir ustedes también. A veces en diferentes barrios, pueden ser en el barrio de Belgrano, o en las ferias de anime, o en las ferias de los parques que también los venden. Siempre estamos recorriendo todas las zonas donde se puedan vender, así que ustedes también, si no consiguen una carta que no se está, que se está vendiendo al día de hoy en cualquier kiosco, tienen que esperar a que los distribuidores los lleven al resto del país que son ellos los que tienen que enviar las cartas, los que tienen que hacer los pedidos los que terminan distribuyéndolo en sus diferentes provincias pero, pero, pero, ah, oh, necesito una energía más, a ver si con esta carta consigo una energía más claro que sí, vamos a meter este, vamos a meter este vamos a meter otro Riolu y que ataque puedo utilizar, puedo utilizar solamente identificar y esta es la mano que tiene mi oponente ahora mismo le hago 120 de daño, ¡Ye! Yeah. ahí lo bajo, al menos bajé un Pokémon al menos no soy, no soy tan... no doy tanto asco, como diría Bart a Homero a Homero Simpson, me encanta este episodio, pero sí entonces, si los distribuidores nos llevan las cartas al resto de la provincia ustedes tienen que pedírselas a los kiosqueros y ellos tienen que pedírselas a los distribuidores Después, si ustedes están interesados en cartas chinescas, en cartas que vienen de afuera A ver, ¿qué carta puedo utilizar ahora? Bueno, voy a utilizar a Gibb. Voy a darle una energía, voy a activar esta carta Voy a... Escapatín, Escapatín está bueno, le voy a meter un Escapatín Voy a activar su efecto Ascensión para traer su evolución directamente, pero se termina el turno Él me gana una vez más con este Pokémon y ya está. Ya tiene todas las cartas premios, ya ganó esta partida. Pero al menos le bajé un Pokémon, al menos le quité los pelos a Mou. Más o menos es esa la sensación que tenemos ahora. Pero bueno, si ustedes están interesados en cartas chinescas o en cartas que vienen del otro lado del continente, ahí, bueno, digamos que depende de los distribuidores o pueden conseguir las cartas directamente de páginas eh, de comercio online. Por ejemplo, Aliexpress o Alibaba, bueno Alibaba creo que re murió. pero Aliexpress está vivo, así que denle derechito a aliexpress y recuerden que todos los productos que vos pidas por aduana terminan siendo comisionados o costándote un extra por parte de la aduana directamente y del correo argentino que te va a pedir que eh, tu dirección para que, se, para que te lo envíes pero bueno, el resto de las cartas que podemos conseguir los mortales acá que son de China o de Japón o están en estas ferias frikis o en estos eventos de anime, o los puedes conseguir en locales, eh, bueno, en locales de cartas. Pero los locales de cartas manejan precios fijos y más o menos. Y precios reales, o sea, vas a conseguir productos de calidad, pero a un precio alto. Mientras que en los locales chinos, por ahí, el precio es variable, pero va a ser un poco más bajo. Obviamente, hay una diferencia entre productos originales licenciados y productos réplicas que no son licenciados. Hay una diferencia de precios, pero una advertencia que tenemos que dar antes de seguir con el siguiente duelo, vamos a buscar nuestro masito de cumbre sublimes, es que eh, en la variable de los, precios, de los precios chinos, siempre depende del revendedor a qué precio te, te lo quiera vender vas a ver que vas a encontrar a los apps, un precio acorde o un precio muy alto y te recomendamos siempre ir por el precio acorde porque el que te lo vende alto no, no hace falta comprarle a ver, vamos a empezar nosotros esta partida porque podés conseguirlo a un mejor precio eso es lo que te queremos decir, siempre podés conseguir un mejor precio para este tipo de productos que son los mismos productos que a, a, al fin y al cabo terminan teniendo las jugueterías de todo el país no vamos a no vamos a, hacer, a dar vueltas en el tema porque. A ver, ¿metemos a Pasimean en el campo? Eh, sí, vamos a meter a Pasimean. Yo te digo que metemos otro Time Pole también. Y terminamos. Ya metimos casi toda la mano. Nos salió solamente Pokémon en esta mano. buena energía para Groudon. Y ¡Yeah! como fue nuestro primer turno, terminamos entonces muchos de estos productos van a terminar en jugueterías de todo el país en locales de todo el país de anime en locales de comiquerías también que van a tener productos licenciados y no licenciados pero el precio va, no va a tener un precio sugerido de venta al público pero nosotros tenemos que limitar ese precio para que, no, para que no lo suban de más que te quieran vender un producto no licenciado al precio de uno licenciado es una locura acá y en cualquier país Acá en Argentina, en cualquier país de, del occidente que nos llegan estos productos, no nos pueden pedir más de lo que deben por, por estos. Es una locura. A ver si activamos el efecto de sequía. Puedo unir. Ah, con sequía podía unir hasta dos energías a cualquier Pokémon de la banca. Vamos a alimentar a nuestro pequeño Gipple. Ya en el 7 turno podemos atacar con Groudon. Nuestro oponente tiene un Farfetch, tiene un Nidoran, tiene un Ponita y ahora activó una carta de T de Tilo para tener más cartas en la mano y así activa ahora un Turno Ball. Tira dos monedas y puede agarrar una carta de evolución y ahí eligió un Nidoqueen para traer a su mano. Alimenta con energía a su pequeño Ponita y utiliza coleccionar de Farfetch para agarrar dos cartas más. Ya está armando su mano para poder evolucionar y traernos su Mega Charizard. Vamos a meter un Grodon en el campo y vamos a atacar con de todo con suelo temblor. Ahora lo que necesitamos sí o sí es más energía. Porque en el siguiente turno no vamos a poder atacar directamente. Así que vamos a necesitar energías para utilizar su efecto de sequía. El oponente ya evolucionó un Nidoran en el campo, utiliza club de fans de Pokémon para traer dos Pokémones básicos al campo. Un Charmander y un Nidoran que seguramente va a evolucionar ya que tiene las evoluciones en las manos. Tiene que esperar un turnito más para eso, pero ya está preparando toda su jugada. Nosotros por otro lado solamente tenemos un Groudon cargado y tenemos un pequeño Gibble. Un Pasimian sin energías. Pero, pero, pero, a ver, con energía robo que le meto acá a este, agarro una carta extra, eso está bien. Voy a meter eh, un Gibble en el campo para utilizar el efecto de Lili De nuestra Lilia Y agarrar más cartas, más cartas Acá podemos evolucionar entonces ya directamente a nuestro Gibble. En un gigabyte, En un GIGABYTE ya hicimos ese chiste uh, Podemos utilizar sequía Vamos a cargar con dos energías a... Vamos a cargar a... Vamos a cargar a... Nuestro Gibble. Y estaba pensando en encargar a Pacimian, pero evolucionó a Gible en el siguiente turno, o sea, ya lo voy a tener preparado para sus próximas evoluciones, mejor dicho. El oponente evolucionó un Charmeleon, evolucionó un Nidoqueen, y con que el Nidoqueen puede buscar con el efecto, con su habilidad, llamada de la Reina, una carta del masito a su mano. Y agarra un Nido Grande. Recuerden que el ataque más poderoso de Nidoqueen, lazo poderoso, depende de la cantidad de Pokémon evolucionados que tenga en su banca y en juego. Entonces ahora me puedo hacer un recontra recontra con Nido Queen. Necesito sí o sí la evolución de Gabite Pero bueno, mientras tanto les iba comentando. ¿Qué les comentaba? Eh, Había sucedido. A ver, vamos a activar primero el efecto de Vito y Leti. Pon las cartas de tu mano en tu baraja y baraja y después robas dos cartas. O cambia tu Pokémon a uno de tu banca. Vamos a activar este efecto. Cambiamos la mano a ver si tenemos más energías. Voy a evolucionar un Palpitot. A Palpitot necesito darle más, más poder también. Voy a meter un Gigabyte por acá. Puedo atacar con... No, sí, con suelo temblor. Así que le voy a dar una energía a... Voy a dar una energía a Palpitot, así ya arrancamos Y voy a atacar con suelo Temblor de una Ahora él me puede bajar directamente mi Pokémon con su Nido Nidoqueen O si tiene a Charizard en la mano, no Decidió atacar directamente con Nidoqueen Evoluciona su otra su Nidoarina nido Nidoqueen Y su Charizard en la banca Había sucedido lo mismo con los Funkos Acá en Argentina, como ustedes saben que todos los productos que vienen de afuera en dólares cuesta el doble, más o menos por el tema del precio de reventa, por el precio final y que eso también es un tema discutible los productos se venían costándole al público el doble pero qué sucede, en un momento habían traído un montón de funcos que eh, se puede decir que traían los funcos directamente desde la fábrica china y no, de, y no de los locales de estados unidos que es cuando ya ellos piden los productos de china y ya los tienen ya los tienen a la venta hay una diferencia de precio entre ambos productos claro que sí y a ver vamos a meter a sesmitot ahora? ah sí, vamos a meter a sesmitot vamos a activar voy a meter un trot ya que estamos y activamos cintia activamos el efecto de cintia para tener más cartas a ver si tenemos la evolución que nos hace falta O si la tenemos acá entre las cartas premios um, Vamos a jugar con Comunicación Pokémon Saco a este semitot Y necesito la evolución de... Ahí está, nuestro Garchomp Y por suerte Garchomp solamente necesita dos cartas de energía Nada más Metemos a Garchomp por acá eh, Voy a meter otra energía a semitot. ¿Cuál es el efecto de 6 mitos? Una vez durante tu turno puedes buscar en tu baraja una carta de tu baraja y luego ponerse en la parte superior de tu mazo. Para activar el efecto de Terra temblar. La carta que necesito para el siguiente turno es un. A ver qué me conviene. Estamos revisando todo el mazo. Nos queda solamente 9 energías. Y una energía especial. Vamos a meter a. Creo que me la recompliqué, ¿no? Me, me la recontracompliqué. Pero bueno, bueno, vamos a meter. Porque no tenemos a otro Garchomp. No tenemos a otro Garchomp. Vamos a meter otro Semitot. No, no teníamos que tener Semitot. Teníamos que tener la preevolución. Ah, maldición. Pero bueno, vamos a atacar con Tajada Extra. Y vamos a quitarle una. si sí, podemos quitarle una energía. Para activar su efecto hacemos solamente 120 de daño Uf. entonces tenemos chat sabemos que hay un garchón dentro de estas cartas eh, premio el oponente busca un charmeleon, le evoluciona activa llamada de la reina para buscar otra carta más bonita bueno, les contaba qué pasaba con los funcos mientras tanto. Bueno, habían traído directamente los funcos desde las fábricas de China. Y ustedes saben que cuando vos pedís un producto directamente y no pasa por el intermediario oficial de Estados Unidos, pueden haber ciertos problemillas en alguno de estos productos. A ver qué metemos. Metemos un Gabyte. Metemos un. Sí, vamos a meter un Gabyte porque mi Smithon necesita más energía todavía. So, a ver, tenemos para elegir cazabichos o Vito y Leti. Vamos por Vito y Leti. Vamos a cambiar las cartas de nuestra mano. Vamos a evolucionar acá este pequeño fimitod. Vamos a darle energía más al que tenemos acá en la banca. Y empezamos a atacar, vamos a atacar con de todo. sí mira cómo te ataco con de todo, Buah. le bajamos un Pokémon, le bajamos otro Pokémon por suerte. A ver si es nuestro gabite es sí, el Garchomp, es el Garchomp. Bueno, espero que no me lo baje ahora con Charizard. Porque así ah, me lo va a rebajar con Charizard. Activa su efecto y me lo rebaja. No, justo que lo tenía ahí a punto. No, que mala suerte, pero bueno. Los Funkos, acá, cuando trajeron de chinas, había un precio fijo, fijo, fijo, te puedo decir, un precio fijo que tenían los mayoristas, que después se triplicaba cuando llegaba a las tiendas. Y vos decís, bueno, las tiendas tienen que ganar, tener una ganancia. Obvio que tienen que tener una ganancia. Pero, pero no me reflejes el precio del local, el precio de la luz, el precio de la calle. En un, en, en un producto... Recontra chinesco, recontra chino, entendés a dónde voy. Los productos oficiales mantienen cierto, pro cierto margen de cuánto pueden vender, viste cuánto pueden subir, pero al producto chinesco le dan con todo y lo recontra inflan. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? A ver qué, ah, a ver, metemos un semitodo acá. Necesito energía, necesito energía para salvar a este Pokémon. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me lo voy a bajar en el siguiente turno Ahora me lo baja Me recontrabaja este Pokémon eh... Voy a agarrar a este Y voy a agarrar a... a ver No, mi uno. Voy a agarrar a este Pero sí, sí mira, si en el siguiente turno so... Ah, no tenía que haberlo elegido Para empezar no tenía que haberlo elegido no, a ver, siguiente turno voy a activar el efecto de Terra Temblor para ver si agarramos energías. Ahora que me doy cuenta, por estar hablando no utilicé el efecto de Semitot en los últimos turnos. Ah, soy tremendo, soy tremendo pero tremendísimo. Bueno, vamos a activar el... Terra Temblor no puedo y no puedo atacar. No, vamos a dar por terminado este turno. Ah, es que uno se distrae, uno se distrae fácilmente, recontra fácilmente y ocurren estas cositas. Ocurre, pasan cosas. Ahí el oponente activa rugido decisivo para alimentar, a con energías a coste de solamente 20 de daño. Busca otra carta con llamada de la reina, de la nido reina evoluciones suponen tan rápidas y nos baja con de todo nuestro pobre seismitot. qué hacemos qué hacemos ahora ah, eh, voy a sacrificar este seismitot. o sea ya está quise destruir a uno voy a destruir al otro no hay forma de salvarlos soy, soy tremendo soy terriblemente Estoy recontra-manqueando en este turno. Vamos a activar Terra Temblor. A ver si agarramos otra carta de energía. ¿Otra carta de energía o nos arriesgamos con Cintia? Sí, vamos a arriesgarnos con Cintia. La buena Cintia. Nunca falla. Y con esto da, damos por terminado el turnillo. Casi la partida. Casi que terminamos la partida. Sí. Pero bueno. Los productos chinos son los que terminan pagando el sobreprecio de los locales y de la juguetería porque no hay, no hay forma de defender al público del sobreprecio del producto chino y el producto chino es casi la mitad de todos los productos que, que entraron que entran y que hay en el mercado desde, desde los 90 desde los 90 directamente, desde las primeras consolas que veíamos en todos los supermercados y en todos los locales de electrónicos ¡Producto chino! ¡Claro que sí! Ya no ya no había espacio para que nosotros pudiésemos licenciar esos productos y hacerlo nosotros mismos Como lo hace la juguetería Marplast o como lo hacían antes Kenneth O otras o otras empresas del país Uf, ¡Me bajó con de todo! Me bajó mi sapito Pero si en el siguiente turno tengo energía al menos le voy a arañar con Gabaita al menos le voy a arañar con Gabait y ya termina, ya termina esta partida. Vamos por la siguiente, claro que sí. Pero el oponente está, ah, estaba tardando en elegir cuál carta usar. Bueno, ahora sí, evoluciona en un garcho. y yeah! al menos logré evolucionarlo. Sí. <risas> y metemos otra energía. Espera un momento. Puedo utilizar la energía para agarrar la otra carta, Sí, Hay que solamente 14 cartas en el mazo... Activo comunicación Pokémon... ¿Para qué? No lo sé... Para quitar a mi mono... ¡Chao, mono! Y entra... Tararara. Bueno, Mew... Mew porque no lo jugué en toda esta partida... ¿Qué hace Mew? Recordemos... Su habilidad Barrera Banca evita todo el daño infligido a tus Pokémon en banca por ataques de tu rival... Epa, este efecto hubiese servido contra, contra Empoleon y su ataque que te ataca directamente a tus Pokémon banqueros. Vamos a utilizar tajada extra, vamos a quitar esta energía. Sí. Y le hacemos 200 de daño a su nido reina. Pero, pero, pero, ¿qué pasa? El oponente, el oponente tiene uno, no, dos Charizard. Tiene dos Charizard para atacarnos con de todo. Ahora sí, un pequeño empujoncito rugido decisivo y duplica el daño Va, busca dos energías más Ahora nos ataca con de todo, con bolas aguas, arriba y va... Se nos fue Se nos fue garcho. Pero al menos lo invocamos, al menos lo hicimos Esto es una redota rigna Una derrota digna, mal No, mentira, no No existe la derrota digna, solamente existe bueno, sí existe, pero pero no es victoria. Recuerden eso, no es una victoria. Vamos por la siguiente. Queremos ganar, queremos ganar, aunque sea uno. Eh, me está rico otra excepción. Vamos un duelo más con Groudon? uno más con Groudon, sí. Uno más con Grodon y si no después vamos a cambiar de mazos, porque por más que no estamos completando Completando los desafíos de mazos Vamos a pelear contra Elena Eterna Ah, mierda Elena Eterna con el mazo de esto Nos va a rebajar bueno, <ríe> bueno, por más que no estemos jugando Con este mazo podemos ganar algunas victorias Algunas victorias, por favor Estamos terminando de jugar el juego Este juego que se termina Que se recontraba Vamos a usar Typeball tiene poca vida, tenemos a Trot Y mi rival está eligiendo su Pokémon inicial Vamos a meter a Trot en la banca, el Pokémon judoka O es Karateka, es judoka o Karateka, no lo sé Vamos a meterle energía a Taipol y terminamos nuestro primer turno. El oponente ahora arranca con un Fetch y con un Psydock en la banca. Le da energía a su pequeño coso y nos ataca con Destructor de Herramientas. Ah, tremendo tremendo hijo de puchi. nos quiere atacar con de todo ya desde el primer turno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que esto pase? ¿Dejamos que nos ataque así como si nada? Lanza una moneda, causa 10 de daño al oponente. O esperamos el siguiente turno. Yo te diría que... Mmm, hacemos cambiazo sí Activamos a Lilia Activamos comunicación de Pokémon Ya usáis mi toad. Traemos a su evolución A su a su Apalpitoad Metemos Apalpitoad y terminamos este turno. Vamos por el siguiente. A ver qué hace el oponente. Elena Eterna. Elena Eterna. Vamos a ver. Eh, es rubia. Podría ser tranquilamente Villín. Podría ser tranquilamente cualquier otro jugador conocido. A ver, tenemos Villín. A ver, Profesor Cucuy. Si fuese Villín nos cancelan. Pero bueno, tenemos. Hizo 40 de daño. No. Mi... ¿Cómo me hiciste 40 de daño? ¿Cómo me hizo 40 de daño? A ver. Antes dejar Hiddichard... Ah. Mira que tengo habilidad a los comunes. Tengo debilidad, ah, no, por el efecto del profesor Kukui. Bien, le doy una energía, activo T de tiro. No tengo cartas para jugar. Y te doy un ataque de llave inversa, es Causándole 100 de daño. Elegimos nuestra primera carta premio de esta partida. Otra energía, ahora sí necesitaría un Growdon, Un Growdon para utilizar todas estas energías que tengo en la mano. Mi oponente invoca ahora a un Psyduck y a un pequeño Pichi. Y... a ver Pon las cartas de tu mano en tu baraja y saca 5 cartas O cambia tu Pokémon activo por uno de los Pokémon en la banca eh, O utilizamos la carta de Cintia ¿Ustedes qué dicen? Cambiamos toda la mano, utilizamos a Cintia mm, Yo le voy a dar una energía más a ese Todd voy a utilizar la carta de Cynthia tranquilamente, cambiamos toda la mano y vemos si tenemos suerte o no invocamos un pequeño Taipol. y por ahora solamente te voy a hacer más daño con otra llave inversa elegimos otra carta premio tenemos a otro Vito, Uf, tenemos a otro Vito Ileti. Para jugar directamente. Y Teoleti me cambia toda la mano por tres cartas. Pero el oponente acaba de evolucionar su Psydoc en un Golduco. El Golduco tiene el poder de amnesia que me impide utilizar un ataque en el siguiente turno. El único que tengo. O tiene otro que me causa mucho daño a cualquier Pokémon en la banca o que tenga en el campo. Vamos a activar... Le voy a dar otra energía a Palpitot. No, no, no, no. Si le doy otra energía y me sale otro Pokémon importante. Creo que lo mejor es, sí, vamos a utilizar a Vito y Letty. Claro, que sí, cambiamos un Pokémon, va toda la mano. Y mira qué tenemos en el campo. Nada interesante, nada interesante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos en este turno? Hizo mi terra, a ver, utilizar, utilizar a mi terremoto. O sí, vamos, vamos a jugar a la arriesgada. La arriesgada es retirarnos, utilizar mini terremoto y atacarlo causándole solamente 60 de daño y 10 de daño a todos mis Pokémon. Vamos a recibir el ataque de Golduck de este turno y en el siguiente vamos a responder con otro de Trot, pero ahí ya perdimos a nuestro Pálpito directamente en el campo. A ver si me hace un no, también puedo utilizar el ataque natación ahora Y atacar a mi Trot Chau Trot No, utilizó natación contra él Contra el Papi Tot No No, me la rejugaste Pero bueno, vamos a atacarte con Trot Tanto querías Tanto querías que te ataque con Trot Mira, ahí tenemos otro Trot Tenemos otra energía Tenemos un club de fans de Pokémon Vamos a buscar a un Groudon directamente Vamos a buscar a un Grodon. Vamos a buscar un Mew Un Mew para proteger a mis Pokémon en la banca, claro que sí Pae, te meto acá a este Mew y en el siguiente turno te voy a meter a Grodon Ahora no, ahora no porque no tengo energías Te ataco con una llave inversa, ¡Wow! Volteo que volteo, Chao, Goldog Y agarramos la siguiente carta premio, tenemos un comando A ver, un... Comunicación Pokémon El oponente se quedó con un Peachy pero eh, invocó otro Psylocke Pero bueno, para resumir la pregunta anterior, que al final terminamos alargando demasiados La mayoría de los productos los conseguimos en los kioscos y si son de industria argentina Como las cartas que vemos en el canal Si son de industrias chinas lo vemos en los eventos de anime, o en jugueterías, o en los parques Si son productos oficiales de afuera, o sea del extranjero, pero licenciados Ah, pero déjame atacarte, necesito completar mi quest no. Ah, gané la primera partida, pero ¿a qué precio? Si son productos licenciados de afuera, los vas a conseguir en jugueterías especializadas o también te lo venden online, en páginas como Mercado Libre o Aliexpress A ver si sube un poco... ¡Sí! Lo completó Completamos este desafío y ganamos ¡35 peso sí Un peso por minuto Tremendo... Tremendo negocista este chabón Tremendo Vamos por el siguiente partido A ver si completamos... ¿Qué tenemos para elegir? Deja fuera de combate a 16 Pokémon... <risa> con tu Pokémon de agua, ¿no? ¡Imposible! O a 6.000 puntos de daño con tus Pokémon Psíquico O por el Psíquico O por el Psíquico porque... Nosotros no hemos abierto sobres nuevos, ni armado barajas nuevas así que nos quedamos con cartas de la expansión del de... reino congelante, imagínense What? ya 4 o 5 expansiones atrás pero vamos a utilizar nuestro masito nuestro masito expandido de no, no, ahí no está dónde estaba el maso expandido de psíquicos buscamos una partidita vamos despiértense rivales re temprano todavía pero siempre hay alguien jugando ya sea en japón en inglaterra o en timbuktu siempre hay alguien conectado tenemos a max 24 24 24 decime que sos un bot sin decirme que sos un bot elegimos cara vamos a ver si este bot nos gana porque hay ciertos juegos que para poder completar sus, sus servidores tuvieron que invocar al poder de los bots ¡Epa! Tenemos a Bliss y Tenemos a Articuno de Galar. Tenemos a Creselia. ¡Oh, no! Me copo, me copo un montón. ¿Activamos el efecto de Articuno de Galar? Sí, Articuno de Galar. ¿Vamos a activar su efecto? Claro que sí. Vamos a jugarlo. Ah, no, soy un... Ah, pero soy un miserable. Me acabo de dar cuenta que no puedo activar el efecto de Articuno. No. Si lo invoco así no lo puedo activar. No. A ver, a ver, a ver. Ta, ta, ta, ta. Invocó a un Snorlax. Este Pokémon tiene, es inmune a los efectos de ataque. ¿Cómo es eso? Y un Arceus B. Activa el batido impulso. Block, bloc, bloc, bloc, Y evoluciona directamente a su Arceus B astro. Ah, no. Nos la rejugó. Nos la rejugó. Qué increíble. Bueno, vamos a. Activar el cristal niebla. Para buscar una energía o una carta psíquica. Voy a buscar a. Mimikyu. te voy a jugar de contra si me, si me haces algo. No puedo activar el efecto de Articuno, así como vamos a alimentar a mi Mimikyu por acá. Voy a activar la carta de viejo cementerio para causarle daño si utiliza alguna energía. Y lo doy por hecha. Si le gano a su Biastro le saco 3 cartas premios, si le gano a su Snorlax solamente uno. Este Snorlax tiene 150 de vida y el efecto te evita todos los efectos de ataque de los Pokémon del rival a este Pokémon Ya no lo puedo envenenar, ni quemar, ni nada Activo el efecto Biastro, que solo puedes usar uno por turno ¿Y qué efecto es? Puedes buscar en tu baraja hasta 2 cartas y ponerlas en tu mano Ah, está bien. Y se invocó una carta de Roblet y Secutor de Alola. Y una de White, Dirby. Ah, maldición, me la rejugó. Bueno, vamos por. Vamos a meterle dos energías a mi Blissy. Dos a veinte daños nada más. Terminamos este turno. Y acá tenemos una pequeña Creselia que tenía el poder de láser hacer fotos botónico que le puede causar bah, necesito muchas energías en juego para poder causar 120 de daño ah, utilizó la carta de cuerda huida no, bueno cuerda huida voy a utilizar a Bliss. pero si me lo baja con Arceus, no, si me lo baja con Arceus tendría que haber puesto a Creselia que causa solamente una pérdida en vez de tantas me costó 200 de daño Bien, ponele Si no lo cambio en este turno Que es difícil, necesito dos energías para cambiarlo Voy a perder tres energías de premio Va, él va a ganar tres Bueno, ya que estamos, te ataco Te ataco un poquito solamente para causarte un poquito de daño Nada más pero en este turno ya perdí 3 energías. Va, tres cartas premios. Le causé 110 de daño. Buah ¡Wow! Ah, no, no, él ya tenía algo de daño. Pero yo le causé solamente 20. Qué raro. Y utiliza la carta del chica del centro Pokémon para curarse. Muy linda carta. Siempre tenés que tener en tu mazo al menos dos cartas para curar a tus Pokémon. Pero bueno, ahí me lo bajo. Está eligiendo sus cartas premios, está activando el efecto para cargar de energía a sus Pokémon Y yo voy a jugar a mi pequeño Mimikyu Pero bueno, a ver, ¿qué hacemos con Ariete? Pon hasta tres cartas de premio en tu mano. Después pon cada carta de premio que hayas puesto en tu mano por una carta de tu mano, ¿verdad? Un poco abajo. Como carta premio. Ah, está bueno. Vamos a jugarlo. Vamos a elegir 6. Tenemos un Rals. Tenemos una Kirlia. Wow. Y tengo que rellenar esto con cartas que tenga acá. Bien hecho, hicimos un cambiazo un cambiazo de cartas, voy a invocar voy a poner en el campo ahí mi pequeña rals. atacamos con Copión a ver si hace algo y hicimos 200 de daño al menos sí. el bueno de Milky necesitamos más Milky en, en la baraja pero solamente conseguimos una pero le hicimos bastante daño sí. y acá el oponente activó otra carta de la enfermera Joy y carta de poción está bien Está bien, así ya se curó bastante. Y activa el amuleto resistente para su próximo Pokémon, el Weirdir Bee. Pero bueno, nos lo va a bajar. Lo baja con de todo. No tenemos un Pokémon que cause tanto daño con un solo ataque. Ah, ta, ta, ta, ta, ta. A ver qué podemos hacer con este. Busca en tu baraja una carta de energía y unelas a uno de tus Pokémon Si, sí, voy, voy a meter a Creselia. Pero sí, o sí necesito una energía ahora para activar su efecto, si no Ah, pa, bueno, vamos a meter acá Cristal Niebla Va, la evolución Kirlia quise decir Activo Cristal Niebla ahora A ver, necesito energías Energías Agarro uno de estos lo pongo sobre Cresselia Activo su brillo creciente. Y elijo una energía para poner a uno de mis Pokémon. Y. Bueno, voy a elegir a Kirlia. Ya el duelo ya está terminado. Pero, pero, pero. No, pará, no le bajé ni siquiera a su Arceus. Ah, necesito a Arceus. Y el oponente utilizó lote de agua fresca para curar a todos sus Pokémon. Ah, terrible. Bueno, es una buena carta. Es una buena cartita. Cura poquito, pero a varios Pokémon. Y me lo baja, me lo baja. No. Bueno, como se habrán dado cuenta, sí así necesitamos remejorar este mazo. Pero esta ya es la despedida. Ya es la despedida de este servidor, de este juegazo. Vamos a ver si podemos. Si podemos conseguir algunas buenas con los sobres Hacemos un par de partidas más Y abrimos los sobres O vamos y abrimos los sobres al final Bueno, primero activamos Paso de Espejismo para conseguir más Kirlas Y ponerlas en la banca Uno, dos, tres Este más estaba bueno cuando salió Les digo, pero ahora ya no lo está Está recontra, retrasado Recontra, necesito Más Pokémon potente Necesito más Type Lotion, necesito más locuras, mucho más vicio necesitamos para mejorar este mazo. El oponente agarra más cartitas, más cartitas con su carta de Cheren, que está ahí todo recostado, pensativo, y nos ataca con Axius Piastro. Vamos a meter a. Vamos a hacer una de estas kills, solamente para atacarle un poco Pero bueno, en esta partida no hicimos daño alguno Solamente nos queda, un, nos queda un solo turno Un solo turno y una carta premio Es lo que necesita el oponente para bajarnos Pasito de puntillas activamos Agarramos una carta y se terminó todo Se terminó por completo ¿Le decimos bien jugado? Bueno, le decimos bien jugado al max 24-24-24 Al final se volvió un bot muy poderoso Nos recontra ganó este bot Ah Y así termina Termina esta parte Bueno, ¿terminamos esta parte o abrimos soles ahora? Abramos soles ahora, armemos algo Y después veamos si podemos conseguir Conseguir nuevas cartas O mejorar el masito Veamos un segundo Desafío entrenador Tenemos, tenemos acá los desafíos diarios, ¿cuánto nos falta para completar este? Wow, nos falta bastante para completar el de psíquicos. Tenemos el de acero reluciente. O oh, tenemos este de terremoto. Dejando fuera de combate a varios Pokémon con Pokémon de pelea. Hmm. Hagamos un torneo. Vamos por un, por un torneo. A ver. Hacemos un torneo estándar. Tienen 8-3 justa. Les faltan jugadores para el estándar. Ahí tenemos nuestro historial de torneos de eliminación directa. Son, pero faltan jugadores todavía. Así que vamos a seguir con otro de lo normal. Y vamos con. Una baraja temática de cumbres sublimes. Vamos a ver si podemos ganar más partidas o no. O si es imposible. O directamente tendríamos que cambiar de baraja. Tipo como. Bueno, ya fue. Ya no completamos los desafíos. Bueno, vamos a pelear contra Vendrigo. Que va a utilizar un deck de eléctricos. De Raikou. Que utiliza varios Pokémon de la zona perdida. Va, ah, los efectos de la zona perdida, mejor dicho. Empezamos nosotros. Y no tenemos Pokémon para iniciar. Así que vamos a tener que buscar otro otro Pokémon. Cambiando toda la mano por completo. Y ahora sí. Ahora sí podemos meter en. Un Groudon. Vamos a meter un Groudon. Vamos a meter un trot en la banca. Vamos a meter un pequeño gibble para evolucionar. Vamos a meter un Mew para que no nos ataquen a los Pokémon de la banca. Y con esto estamos por hecho. Empezamos si el oponente agarra una carta extra. Claro que sí. Y nosotros vamos a invocar un gibble. Y terminamos este turno. Mi oponente tiene un Marrip. Tiene otro Marrip. Y tiene un pequeño Blitz. -se. Bueno, esperamos. Y ahora activa Nido Ball para agarrar un Pokémon básico. A ver, ¿qué cartas sí o sí tiene que tener tu mazo? Como staples. Pokebolas. Cartas de agarre. Cartas para curar cartas para intercambiar Pokémones de la banca al modo activo o para hacerlo con los Pokémon del oponente y algún que otro buscador de bis o cartas para proteger a tu Pokémon activo básicamente en eso se resume lo necesario para un estable de, de cartas de, de Pokémon ahí de Pokémon de entrenador pero obviamente que hay variables obviamente que a ver qué hacemos ahora qué hacemos meto un trot por acá. Te voy a pegar un cambiazo con... Sí, con trot. activo a Lilia para agarrar más cartas en la mano. Bien, bien, bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a recargar a... A mi trot. Sí, voy a recargar mi trot y en el siguiente turno lo voy a atacar a... al pequeño, a la pequeña oveja, más de del oponente. Hola Vendrigo, vas a tener la suerte de ganarme en esta partida o sostendré mucho más para poder derrotarte. Eso lo veremos a continuación. En el campo ya tiene invocado un Poi que puede evolucionarlo a este ultraente. Va a activar la carta de Vito y Leti para cambiar su mano. Y seguimos esperando, esperando a ver qué hace el oponente ahora. ¿Saben que Desde hace tiempo... Se me ocurre si, si respondo un par de preguntas del canal que nos hacen o... Si les cuento algo extra, algo extra que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Y es que, eh, como ustedes sabrán, YouTube no tiene más de 20 años. O sea, tiene 10 o 13 o 15 años, no me acuerdo cuánto exactamente. A ver qué podemos utilizar. Vamos a utilizar primero Comunicación Pokémon. Cambiamos a Groudon y traemos a... Un byte, un El oponente se rindió y no me dejó activar mi efecto. No. Ah, bueno. Bueno, al menos ganamos, ganamos, pero como decimos, no activamos ninguno de los desafíos. Tenemos más energía. Vamos con un duelito de cartas de metal, de heavy metal total. Pero bueno, algo que estábamos buscando desde hace tiempo es que, como ustedes sabrán, que YouTube eh, no tiene tantos años publicando videos realmente. Si pensamos en un tiempo largo, vamos a pelear contra Julius ahora. Contra otra. otra Vijim vamos a pelear. <risas> Utiliza un deck de Raikou, Vamos a empezar nosotros. Y es que no encontramos videos ni información de las primeras cartas de Argentina. De industria argentina. De Pokémon y yu réplicas. No las encontramos. Nosotros que compramos desde toda la vida, o sea, ya sean las originales o las réplicas, no encontramos estas en el campo. A ver qué invoco. Eh... Un pawnear. No, no, no, no, no. quiero arriesgar mi pawnear en este turno. Vamos a meter a nuestro Ferrocid. Tenemos también un villar y tenemos dos cartas de Paul para agarrar cartas. No encontramos estas primeras cartas réplicas que eh, replicaban las primeras barajas de Pokémon. Y las primeras de yu gi -Oh. Las de yu -Oh, digamos que encontramos las más nuevas Que son las que traían de directamente de Aliexpress O de otras páginas Pero las primeras, primeras, no Encontramos blisters De cartas así, va, de juguetes de Pokémon Réplicas chinas De esa época Pero no cartas Te podemos recontrajurar que conseguíamos esas cartas, te podemos recontra-jurar que las vendían las de lluvios ya las subimos en varios videos cuáles eran las primeras que salieron a la venta acá las cajas las tuvimos que tirar pero eran idénticas a las originales pero con una calidad un poco más común un precio mucho más bajo obviamente pero las de Pokémon las de Pokémon que salían justamente los mazos de esa época que tenías o... Oh, tenías uno medio inventado ahí de Venusaur tenías uno de Pikachu que si sí era una copia total a ver qué metemos metemos en el campo ahora a nuestro rookie y buscamos a mi B-Sharp, ya que estamos buscamos cartas con Paul McCartney ah malísimo metemos a otro rookie en el campo y damos una energía a le vamos dando una energía a a rookie Van a saber porque, pero bueno, primero nos atacamos con Ferrocir. Ah, cierto que este Pokémon tiene resistencia de 20 de daño contra los metálicos. Ya empezamos mal, ya empezamos recontra mal, pero bueno, de a poco vamos a ver si lo podemos bajar. Busco una carta, metió un smith en la banca, que hace voltaje perdido. Causa 30 de daños, pero cuando tenga cartas perdidas en la zona perdida va a causar mucho más. Evolucionamos a mi Corvisquire por acá. Le damos una energía a Corvisquire. Corby Squire ya puede usar pico taladro. Mm. Hago el cambiazo. Bueno, pero primero activo la carta de Paul para agarrar tres cartas más. Metemos un Duraludon. Uh, Duraludon me recontra servía ahora. Con energía me recontra servía Pero bueno, vamos a hacer. No, no, no, no, no, no, no. No. ¿Qué hice? Tenía que cambiarlo. Ah, cierto, necesito una carta más para cambiarlo. Bueno, bueno, ya perdí a mi perro, No. Le hubiese empezado a atacar con Coverbisquite. ¿Cómo? No me di cuenta de eso, pero bueno. Entonces, chicos, eso pasa. Habían paquetes réplicas de las primeras cartas de Pokémon y de Juvio pero las de Pokémon no encontramos registro alguno online de esa época. Se borró totalmente todo. Si se mencionó en algún foro, ese foro desapareció. Pero no hay una réplica ahora de las imágenes, una imagen o algo, o una grabación, algo de esas primeras cajas Que se vendían en Argentina pero que eran de industria argentina Pudimos recuperar apenas un sobre, un sobre ya de la época X Donde ya tenía los Pokémon de la tercera generación Pero no de la primera, es increíble Y antiguamente incluso en Camelot A ver, activamos Chico para buscar un pokémon El Pokémon que queremos meter es a.. Corbis Tenemos Metemos por acá. Corbis Veamos. Solamente necesito tres cartas de energía para.. Ah, sí, necesito tres energías. Así que en el 7 turno recién lo voy a poder atacar. Pero ya le estoy dando un turno de ventaja al oponente. Y eso no me gusta para nada. Pero bueno, terminamos este turno. Nos despedimos de Ferrocit. Y empezamos con Knight y el contraataque. ¿Vos meter a Duraludon? Sí, vamos a darle energía de a poquito a Duraludon. Y te digo, sería párbaro. Sería párbaro porque, como un viejardo, a veces siento que hay productos que nos llevan al pasado, hay productos que nos hacen recordar esas viejas épocas. Esas épocas donde en Argentina, por ejemplo, cuando al principio se empezaban a vender los juegos de Play 1 o la Play 1, en ese momento en el que teníamos una economía bastante bizarra, donde se había vendido todo, y se había pedido un montón de préstamos a lo loco, como si nada, eh, se vendían en los locales y en los supermercados las Play 1 y los juegos de Play 1, tanto originales como, los, como las copias. Pero eran las copias de buena calidad, por así decirlo Eran copias como por ciclo casi exacta No había mu mucho margen de error A ver, veamos a las férreas Tiene resistencia, así que resistió este ataque Y voy a utilizar el efecto para sobrevivir en el siguiente turno Te podías encontrar productos que eh, se replicaban O sea... Replicar un DVD, un CD, es recontra fácil, era recontra fácil en esa época mucho más, por el tema de costes. Pero eh, replicar cartas es un arte, por así decirlo que en Latinoamérica se hacía bastante, se hacía un montón y se hacía bien. O sea, no con la misma calidad, el mismo tipo de cartón que se utilizan en las cartas originales, pero se hacían bastante bien para el precio y para el público al que iba. Uh, se puede decir que después Después de toda esa Catástrofe que sufrió La prensa de Pokémon en todo occidente Uno, no, no, no, casi me lo baja Casi me baja mi Pokémon uh, ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, señores? Activo esto para curarlo Mi Pokémon está paralizado Paralizado, así que voy a utilizar la Super Bowl Para buscar un Pokémon que me sirva Y... Dararara. Solamente tengo estos dos estos dos para elegir voy a meter un Sama Senta. metemos acá y en este turno no puedo hacer absolutamente nada voy a tener que depender de Duraludon en el siguiente turno para bajar a Reiku si es que no lo cura, utiliza la carta de Kaili para poder agarrar dos cartillas y si le sale cara va a su mano de nuevo, muy linda carta la carta de Kaili alimenta su segundo anfaros, ataca a mi Corbis night y vamos por un ataque, un contraataque con luda. agarra una energía extra, una energía extra y voy a empezar a alimentar a mi alimento a este o a Corbis Knight. voy a alimentar a Corbis night voy a tenerle un poco de fe a Corbis night activo afilador de metales, bajo a su Raikou Alimento a mi Corbisquire Con una energía del cementerio Va de la pila de descarte Y agarro, uh, platillo metálico me servía bastante Me servía bastante para alimentar un Pokémon de la banca A ver, en este turno Mi oponente utiliza destello oculto para Paralizar mi Pokémon Uy, uh, hijo de puche Que hijo de puche total Y tirar más cartas a la zona perdida Utiliza a Kylie de nuevo para agarrar dos cartas y volver la carta a su mano. Alimenta a faros utiliza Turno Ball. Agarra una carta con Turno que es Nagana del él. Evoluciona su Pol Paul. Activa el efecto de Pol Paul y lo recarga de energía. Utiliza bomba separada y ahora me va a atacar a dos Pokémon. A dos Pokémon me va a atacar. Me va a atacar al Torby y a Duraludon, claro que sí. No puedo curar a este Pokémon por ahora. ¿Qué hago? Bueno, utilizo primero la carta de platillo metálico. Ah, solamente sirve con Pokémon de metal. Ah, de heavy metal. Uh, utilizo investigación de profesores. Agarro más cartas, ya que no tengo ninguna para descartar. ¿Podría curar a Duraludon? O podría curar a Corbys Choir con mi pequeña poción. Yo te diría que vamos con.. Corbys Squire. Pero Corbys Choir, tío, si le causa 50 daños, no va a sobrevivir demasiado. Vamos a darle una energía más. Voy a meter en pequeño Rookie Y termino mi turno. Terminó la parálisis. Vamos a ver si sobrevivo un turno más o si va a utilizar de nuevo su efecto de destello oculto. Y vamos a atacarlo con de todo. Necesito sí o sí la evolución de corby Quire. corby no Night más. Solamente tengo en la mano una carta de Puel para agarrar tres cartitas. El oponente activa de nuevo Kylie. Y de nuevo le sale. Le está saliendo puras caras. Está saliendo puras caras. Ah, mira, hice un cambiazo, un cambiazo para bajar a mi Pokémon de una. Qué tremendo garrón, qué tremendo garrón. Voy a meter a Corbisquire o presión de guardia. A ver, voy a meter a mi pequeño Zamacenta. Metemos un Ponear en el campo. ¡Yeee! ¡Yeah! Activo la carta de Paul, agarro tres cartas. ¡Sí! Utilizo la carta de platillo metálico, ¿por qué?, pero bueno, le damos una energía entonces a b -Sharp. metemos una energía entonces a Samacenta. lo ataco con presión de guardia, y en este turno tengo menos daño de ataque, pero aún así puedo comer el ataque completo de punto de inflexión. Ahora que él tiene 3 cartas de premios exactamente, su punto de inflexión causa más daño, creo. Utiliza interruptor de energía para quitar una energía y dársela a otro de sus Pokémon. Utiliza Kaili para agarrar más cartas. Y esta vez salió Cruz y se va al cementerio. Y me baja, me baja mi Pokémon con de todo. Bueno, voy a meter a Villar, ya está. Le voy a causar un poco de daño. Quiero que salga corbis Night. A ver, primero activo. Uff. Activo la Superbola. Superbola solamente tiene estos dos Pokémon en el campo. Pa para elegir. Voy a utilizar un Billard Ahora sí activo la carta de Paul. Para agarrar tres directamente. Tengo otro Ponyard para meter en el campo tengo otra energía más para meter a. si, sí, se lo voy a poner acá Ver si ataco con orden de carga le causo un poco de daño 90 de daño nada más al oponente 10 puntitos de daño más y lo hubiese derrotado, el tema es que en este mazo solamente tengo 3 Pawnear 3 Pawnear entonces el máximo de daño que puedo usar con orden de carga es 90 en el siguiente turno... ¡ah! Utilizó la carta de. Vale, el efecto de amparo para paralizar a mi pool, a mi billar. Utiliza punto de inflexión y ganó un turno extra, ya que a este no lo puedo cambiar, ahora que está paralizado. A ver, Paco Legiado. Voy a utilizar la carta de Paco Legiado. Voy a utilizar piedra. Agarro dos cartas más Evoluciono mi Corbis Squire. Evoluciono, no, mi Corbis Knight eh, Ah, mira puedo utilizar Shuffle ahora, ahora sí mm, Voy a invocar a Bizar eh, Voy a invocar a este Le voy a empezar a dar energía a este porque está bueno para ir haciendo cambios El tema es que toda esta jugada que estoy haciendo ahora Hubiese estado buenísimo hacerlo desde el principio del turno Pero ahora solamente me quedan dos energías, dos cartas premios del oponente No puedo hacer demasiado juego de cambio de Pokémon Pero lo voy a cambiar ahora por un Villar Lo ataco, bajo a mi oponente Pero en el siguiente turno voy a perder a este Villar Lo más probable Voy a agarrar esta carta que tengo por acá tenemos otra energía más en la mano Y ahora es turno del oponente A ver qué Pokémon va a poner Va a poner a un anfaros O si no tiene a un Seftrica que nunca lo usó Ya estamos en los últimos turnitos en los últimos dos o tres turnos Oh, utiliza la carta del Profesor Kukui Para agarrar dos cartas y darle un poco de extra Al ataque de Ampharos Mete un Paul pol Paul. Nosotros tenemos Un Bisharp, corby Corbis Fire Corbis Knight Ferroton Y mirá, se trajo un Reiku en la mano Lo bueno de este Reiku ahora Es que su ataque normal Causa más daño ya que tiene cartas en la zona perdida A ver, yo tengo Tendría que tener dos chufles en el mazo. Y ya utilizamos solo uno. A ver qué podemos hacer. Me bajó. Me bajó los dos Pokémon en un solo. No. Vale, causó daño así. Me bajó este de la banca. No. No. ¡Qué hijo de puchi. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Veamos. Le doy otra energía más a este. Utilizo investigación de profesores a ver si tengo una carta de chufle. No tengo carta de chufle. Entonces en el siguiente turno me va a bajar a mi villar y se terminó todo. Bueno, estuvo bien jugado. Cargué como pude a mis dos Pokémon, pero no lo pude contrarrestar. Las cosas como son. Pero bueno, pero bueno, en el siguiente turno, en el siguiente partida, capaz mejoremos. Vamos a ver que me hace este ataque doble y ya termina todo. Terminó todo, todo A ver, ¿pude poner 10 cartas de evolución? No, pero falta poco, así que vamos por, por otro duelo más, otro duelo más con este mazo que me gusta bastante, me gusta bastante y que cuando salió en escudo de espada estaba, estaba un poco equilibrado, bien equilibrado por los mazos que estaban saliendo. Acá mientras tanto, esperen un segundo, voy a tomarme una pausa, un segundito nada más para ir a buscar algo para tomar y ya regresamos. Mientras tanto, vayan y también prepárense algo para tomar que ya continuamos. El, elegimos la carta de cara. Ah, la moneda. Cuidado de la cara. ¿Y eso? ¿Quiero empezar yo? ¡Claro que sí! Es mi turno a ver qué cartas nos salieron ahora. Eh, no nos salió ni un solo Pokémon. Tenemos a Ball, al Poké Chico, a la Sonia, Super Ball y energías metálicas. Ahora se va a mezclar toda nuestra mano en este Mulligan. Vamos a ver si tenemos un nuevo Pokémon para poner. Y el oponente va a tener una carta extra de agarre. Vamos a poner a nuestro Samacenta tenemos acá a Corbis ¿contra quién jugamos? jugamos contra IP34Nut, que sería como Ipnut o algo así, o Ipernut qué nombre más raro, pero bueno, le vamos a dar una energía a Samacenta el oponente tiene un Solrock, un Spiriton, un Jungus y un Riolu. El efecto del Espíritu contra mi Pokémon básico me va a molestar bastante. Porque va a impedir que lo ataque en el siguiente turno. Pero, mientras tanto, bueno, es la única carta que tenemos. A ver qué hace él. Agarra cartas con Paul. Activa Robo Doble. Agarra dos cartas y ya es nuestro turno. Vamos a... Vamos a meter una energía acá a se Somosenta. No tenemos más Pokémon, no podemos jugar a, a esperar o nos deshacemos de todas estas cartas Bueno, voy a utilizar Investigación de Profesores, me deshago de estas cartas y vamos a agarrar más ¿Qué tenemos? Tenemos acá un ferrocid. Tenemos otro Ponyard Y atacamos con Presión de Guardia Ahí termina nuestro turno y vemos qué hace el oponente El oponente invoca un Ghibil. Recuerden que este es el mazo de Garchomp. El Garchomp de, de Cintia me parece que es este mazo. Que también tiene un rollo y un locuario de Cintia. A ver, vamos a meter otra energía más. a mis Samacenta. Vamos a... Vamos a utilizar para colegiado. No quiero usar dos turnos seguidos a la investigación de profesores. Agarro dos cartillas más, meto a un Rocky Beat en el campo Y hacemos, si, sí, un triplete de ataque, a ver El oponente tiene 90 de vida, sí voy a tener que atacar con Envite poderoso porque si no, no me lo bajo Pero si sale cara, sí si sale cara puedo seguir atacando en el siguiente turno Si no, tengo un turno de pausa El oponente invoca un Jungus, que si lo evoluciona puede causar un poquito de daño. Mete un hipopotas en la banca, otro chungus y termina mi turno. A ver qué hacemos, qué hacemos. Tengo un montón de energía ahora. Vamos a meterlo a nuestro Rocky D. Entonces metemos esta energía por acá, metemos un ferrocip o a ver cuántas energías tenemos en el cementerio. Ah, solo tenemos esta carta Acá tenemos 4 energías, 3 energías son 8 energías de un total ambiente. No quiero sacrificar tantas energías por investigación de profesores Así que vamos a atacar con de todo Y puedo seguir atacando en el siete turno, claro que sí Vamos por otra carta de premio y tenemos a... Curtin. ¡Claro Ahora el oponente mezcla un hipopotas, va a poner un hipopotas, utiliza turno bol y agarra una carta de evolución que es un Gabyte. Lo evoluciona en la banca. Nosotros podemos alimentar a Ferrotón para después con bosquetón energético darle energía a otro Pokémon de nuestra banca. Vamos a meterle este por acá. Vamos a darle una energía a Ferrotón. Bueno, empezamos a darle a este. Eh... Ah, qué difícil decisión. Bueno, vamos a. No, vamos a darle este. Y empezamos con otro envite poderoso. Y seguimos con otro turno de ataque. Pero bueno, recuerdo. Recuerdo que el lo que teníamos que hacer con este mazo era hacer evoluciones. Así que sí o sí voy a tener que meter a Ferro A Ferrocit. En la banca. El oponente ya tiene ahí un Gaby. Bueno, tiene el Town, tiene al pequeño Rolu y tiene un Jonko por ahora. Voy a meter acá a este. Voy a agarrar tres cartillas, Tres cartillas. Uh, tenemos un Billard. Metemos a Billard ya ha evolucionado. Le damos una energía acá a mi Pokémon y atacamos. Con envite poderoso. Ahora estoy pensando si este es un bot de verdad porque podría haber utilizado a Spiritum, impedido que yo ataque. Con aterrorizar. Sí, podría haberlo hecho. Pero bueno, me quiere atacar directamente con su Garchomp Que mirá, está buenísimo este garchón de Cynthia, que tiene a Cintia ahí en el fundillo, Así lo pueden ver bien. Es genial, es tremendo. Tiene el ataque picado, raudo y. y se determinó. No me quiso atacar Era un bot Definitivamente era un bot Pero bueno Conseguimos 60 pesos Con este desafío completado Este ya subió al tercer nivel No hay más para subir A ver, a ver, a ver Cómo seguimos Cómo seguimos Y te digo, nada, no, nada no, no. Tenemos 359 pesos podemos jugar una partida más o a ver cuántos desaf qué desafíos tenemos ahora activos desafíos diarios ta, ta, ta, ta. tenemos dos tenemos todavía el este que tenemos que dejar fuera de combate con Pokémon de tipo lucha o el de pesadillas para causar mucho daño con los Pokémon de tipo psíquico vamos a seguir un versus algo que no Groudon o Garchomp creo que vamos por Garchomp vamos por Garchomp buscamos un rival mientras tomamos algo más ACMR de gaseosa y nos toca pelear contra Yellow 200 IQ a ver si realmente tiene 200 de IQ tiene un mazo bastante jodido así que tenemos que ver si podemos vencerlo o no empieza el rival encima en este turno nosotros tenemos un jungus tenemos un hipopotas para poder invocar vamos a meter primero a a jungus, Sí, comenzamos con jungus que tiene el efecto de explorar para poder verle la mano al oponente yo si no derribo, metemos acá en la banca un hipopotas Terminamos. A ver qué Pokémon invoca el oponente. Pone dos Pokémon en la banca. Tres Pokémon en la banca. Cuatro Pokémon. Ah, no Pero bueno. Metió un Inkai. Un Mesprit, Un Jubus. Y un Odino. Nosotros tenemos un código cero, por acá, tenemos, si sí, voy a empezar a darle energías a código cero mejor, derribo, este Pokémon se hace, derribo no me serviría y terminamos, terminamos, voy a usar en el siguiente turno a código cero con un pequeño golpe despiadado. De El oponente utilizó cazaviso para agarrar cartas, evolucionó su malamar Tiene el poder de psico recarga Y tiene el ataque de esfera psíquica, pero para eso necesita una energía más Vamos a ver qué hace el oponente ahora entonces Nosotros tenemos cuerda Vida, tenemos camilla de rescate y tenemos a Garchomp ya en el primer turno en la mano Utiliza la carta de tabla de ida y vuelta y se termina, se termina este turno, bien Vamos a meter entonces a Código Cero Utilizamos cuerda vida. vida. El oponente a ver qué carta utiliza, qué carta cambia de su Pokémon activo a su Pokémon de banca Y nosotros elegimos a Código Cero, claro que sí Por ahora no podemos hacer más que este golpe despiadado Tenemos 30 puntitos de daño Y Si no podemos cabecear en el siguiente turno y mete otro Jungus, le da más energía a Malamar, activa la carta de Cynthia, mezcla su mano en la baraja y agarra unas 7 cartas más, va, 6, 6 en total, gustan mucho las pokémonedas, las pokémonedas que van saliendo en cada uno de los vasitos. hay gente que los recontra coleccionan estas pokémonedas, a ver, activamos Nido Ball, a ver si podemos traer una carta interesante, uh... No hay cartas interesantes más que Gibble. Podemos meter un Gibble ahí. Le damos otra energía a código cero. Y atacamos con golpe despiadado. De las cartas premios nos sale un Garchomp. sí, dos Garchomp. Pero no tengo la prevolución. Ah. Y el oponente ya tiene un malamar cargadito, cargadito, necesito otro Pokémon cargado en la banca Mientras que él ya va evolucionando su Gun, tenemos un Gung Y tenemos un Necrozma ahí en la banca Ataca con esfera psíquica Metemos a un Riolu acá, no tenemos más energía por ahora Así que vamos a atacar con un Cabecear ¿Podemos atacar o podríamos cambiar este Pokémon por otro de la banca? Yo te diría que si cambiamos este Pokémon por otro de la banca perdemos dos energías Así que no hay muchas opciones que hacer realmente Vamos a causarle 70 de daño Por ahora Lo bueno es que este malabar tiene 90 de vida solamente, así que Si en el siguiente turno le causamos 20 de daño ya estamos felices ¿Qué Pokémon podemos meter entonces para causarle tanto? Tanto dolor... A ver, vamos a meter a Gible, vamos a intentar con Gible No creo que podamos causarle dolor pero... A ver, activo camilla de rescate Voy a recuperar a mi código cero pero necesito energía. Mi plan era... Mi plan es malísimo, no puedo hacer planes, en serio. Pero era darle energía a Gibbill hacer ascensión y el siguiente turno tirar a Garchomp. Pero no va a ser así que damos por hecho este turno. Vamos a tener que despedir, nos dé de el pequeño Gibbill si le ataca con mucho daño. Si, sí, va a atacar con mucho daño. Chao Gibbill que la fuerza te acompañe o vamos a necesitar otro Gibbill Sí, activó la carta de cazabichos, agarró un montón de cartas y me atacó con de todo. Y ahora ponemos a... A ver, este hace 30 daños, necesita dos energías. Este lo puede hacer 10 de daño. Este le hace solo uno para dar la mano. Sí, vamos con Reolup. Y ahí tengo a Gavit recién. recién. Recién tengo Gabytes ahí y no tengo energía, ¿no? Bueno, vamos a meter a. El pequeño Jungus, no. No está saliendo, no está saliendo esta partida. A ver qué hace el oponente. Tiene un. Tiene un malamar ahí en las puertas del cielo y no lo puedo bajar. Es increíble. <risa> Mientras tanto va cargando a su Gunshu. A ver. Y tiene al Necrosma completamente cargado. Utiliza la carta del club de fans de Pokémon para traer dos Pokémon a su mano Y ya está el tercer turno que me ataca con Cosmos, que me ataca con su malamar Y no lo puedo detener, no lo puedo detener, es increíble Vamos a meter a Jungus Esto es malardo esto es malísimo, es total, no hay energías, no hay nada que hacer ¡Ah! <risa> Vamos al siguiente turno Vamos a ver, Shellow, 200 de IQ Parece que tus IQ me están recontra ganando, no puedo creerlo wow. Lo bueno de estar jugando estas partiditas es que podés estar un ratito así Con el ventilador al máximo Tu Liliana fundiendo el motor Traca, traca, traca, traca, traca A todo lo que da con las aspas de plástico Pero, pero, pero pero bueno, a ver si... Sí, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le damos una energía a mi... <risa> Código cero Y le decimos adiós a mis Yungus Vos estar así un rato, así, tranquilo, jugando una partidita de Pokémon Porque puta que el calor que hace afuera en la ciudad con el pavimento y con la humedad de los edificios Es terrible, es terrible, no es lo mismo el calor de afuera con tierra seca, área sin humedad es que uno que está en una ciudad completamente húmeda es un horno, es un sauna con patas esta ciudad y vos salís y te digo hubieron varios eventos a nivel muy copados en esta época que no están hechos al aire libre pero que si fuesen al aire libre sería un golazo aunque te dañaría al sol viste directamente ¡ah! ¿por qué no? tengo energía bueno, terminamos este esta partida en este turno no sé si en este turno en el entiende pero se termina la partida y vamos a abrir los sobrecitos wow. no fue nada bien en este nada bien en este en esta partida los ponentes ya tienen crossma ahí con el láser especial para atacar con, con de todo si quieren está cargadísimo ya está utilizo tabla de ido y vuelta para ir cambiando tesoro misterioso también Cambia una carta de la mano y busca otro más. Ah, mira, él también tiene un código cero. Frande, que es otro distinto. me busca otro malamar. Eventos de anime con este calor es un golpazo enorme. O te mata el calor, o te mata el, el olor, te dirían algunos. Pero no, es demasiado heavy. En cambio, en invierno puedes hacer eso con de todo y es mucho mejor. Ah, bajamos al fin. Al fin bajamos su malamar. Que tanto mal nos hizo. Agarramos una turno ball y nos falta energía. Energía. A ver, voy a ver el cementerio Solamente tenemos tres energías. No es como en el turno anterior que teníamos como 6. 6 energías en el primer turno. Va, en los primeros turnos. Increíble. Hizo un cabezazo con Gunshu. De 90 de daño. Es bastante. Bastante daño hace. Y tenemos a. Jungus. O tenemos a espíritu vamos a meter a... vamos a meter a Hipodón, ya que es, es, se termina ya es el último turno y no se nos ocurre qué más hacer a ver, metemos turno bol agarramos un... gonchos lo metemos ahí Sí, vamos al profesor Kukui, agarramos dos Kartulis y mirad todo esto, dos Gabai, dos Garchomp y ningún Gibble, porque no teníamos energía para salvar a nuestro pequeño Gibble. Ah, ah, bueno, bueno, bueno, ya se termina todo, no hay que, no hay que enloquecer, no, es, no hay que tener ira de carretera de lluvia, va de Pokémon. Hace cambiazo y mira, se da el lujo de atacarme con Necrosma. Me baja por completo con Necrosma y así terminó este, esta partida que fue un sufrimiento. Es increíble, fue una partida terrible. Asesina, destructora, desmotivante. Veamos. Vamos a, vamos a abrir sobres. Ya fue. Vamos a la colección y abrimos los sobres que tengamos ahora salen buenas cartas, vamos un par de partidas más, si no salen buenas cartas, pero para, para, para, todavía tengo 359 puntos, vamos a comprar un sobrecito de la última colección, de la última colección, a ver si tenemos algo bueno, no, ahí no es, ahí sí, y cargando el servidor, tenemos acá un sobre de tempestad plateada, tenemos origen perdido, tenemos resplandor astral, tenemos, a ver, barajas, están a 500 cada uno, pero las últimas barajas que subieron son las de escudo y espada Y no subieron ninguna de las bis que esas las vas a poder encontrar en Pokémon Live directamente A ver, objetos de juego no nos va a servir para nada más objetos de juegos, así que mmm, vamos a ir directamente por los paquetes de mejoras y abrimos un sobrecito de tempestad plateada. Sí. A ver si tenemos suerte. Vamos a colección. Y arrancamos este unboxing directamente con un sobre especial de espada y escudo. Que este tipo de sobrecitos son los que te dan cuando jugas los torneitos de los eventos. Después tenemos más sobrecitos de otras colecciones. Este primero... De espada y escudo que tiene al perruno. A ver qué sale. Energía. gravi zigzagún de galar. cosiflor, Un Pikachu que siempre están caros los Pikachus. Un Maractus. Un oh, este Hunter está buenísimo. Está buenísimo. Es re siniestro. Tenemos al lado un Toiki. Un blog de amigos. Un blog de amigos. ¿Se acuerdan cuando teníamos las agendas así? No usábamos el celular, qué copado. Después teníamos un Scorupi, porque cuando te enojabas con alguien, tenías que rayar su nombre, como te puse una Dead Note, o tenías que romper la hoja, es increíble. Y la carta especial es un Boltun, un Boltun holo, con 120 puntitos de vida, tipo eléctrico, y el poder carrera eléctrica que causa 160 de daño, está buenísimo vamos por hecho y abrimos ahora un sobrecito de, va, un par de sobres de este, cielos evolutivos oh, Holy Evolutions, vamos a abrir este o Evo Evoholis, o Sky Skyholis, va, va, cielos no es Holy, bueno, abrimos a ver si sale un Rayquaza tenemos energía oscura, Cutiefly, un Eevee un Litleon, un Timeball y Popotas. Aquí tenemos Bodon, Capturador de Juguete, Medalla de Luna y Sol, luptis y un Flaple, el Pokémon Manzana Dragonesca. Es la segunda parte, la segunda evolución del Pokémon Manzana. Vamos a abrir otro más. Ah, tenemos otro más vemos este cielos evolutivos, a ver si tiene alguna rareza y empezamos con uh -huh. energía de hierba Lothar Rufflet Ponkabu otro Pikachu un Peturil un Scrafty dos carritos de rescate la señorita aroma y dos cartas raras la primera será un mylotic Hold un Milotic Reverse con 120 puntitos de vida tipo Agua de Golpe Fluido con la habilidad Defensa Rocío Cada vez que tu Pokémon va, que tu rival juegue una carta Partidario de su mano evita todos los efectos de esa carta infligidos a ti o a tu mano ¡Está buenísimo! ¡Está tremendo! Y Un Wishy Wishiwashi Golpe Fluido ah. ah... bueno... Tiene la habilidad Poder de Grupo este Pokémon tiene tres energías de agua o más unidas en él, obtiene 150 puntos de vida Zafa Zafa, vamos por ahora uno de origen perdido vamos a abrirlo a ver si nos sale si nos sale una carta de otro, de, otro, de otra zona perdida tenemos energía de heavy metal alma Cujita, phantom basculín de jesui yinkai, un paras un portal al espejismo que no salió bastante en los sobres chinescos. Un lago agudeza. Un dominion Un Lickilicky. Ah, mirá lo que hace es ese Liki Liki. Con 140 de vidas y revers. Y la carta rara de esta ocasión es un... Un Landorus. Un Landorus. Está bien. Está bien. Un Landorus ahí estrella. Con 120 puntitos. Está bueno. Vamos por otro más. Tenemos, a ver, un sobrecito de oscuridad incandescente La carta de oscuridad incandescente que nos saldrá es... Una carta de metal Un strike Un panzeish Un skarmory Un starly Un pequeño torch e 3D Un nerio Un gran parasol 9. Turbivine, Shelmet y la rara es.. un Vertic. Mm, lo damos por hecho. El último sobrecito de esta tanda, de este unboxing, de este. Se puede decir que es la despedida del Pokémon Online. Porque no conseguimos más mejores cajas. Que no ganamos más victorias. La despedida de este. De este unboxing es el Tempestad platea plateada. Vamos a abrirlo. A ver si nos sale un Lugia Tenemos Una energía psíquica Un el Giem Un subar, El Solo Sí, todo acuoso El Croagung Una Rals ahí Floreada Un Bejijin, qué Que loco este arte Qué loco este arte Está buenísimo Un Kroko rock. ¡Una Inverna! ¡Tremendo! ¡Tremenda carta Inverna! ¡Hay que conseguirla! Una, un Noibat. Ahí todo reverse. Y... La última carta de esta ocasión es un... ¡Ah! ¡Es un Victini! Bueno, bueno, es un Victini. <risa> ah, pero bueno, está lindo. Está lindo al menos. Este Victini que te hace la B de la victoria. Con 70 puntitos de vida y de tipo fuego. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Se puede decir que esta es una despedida algo agridulce, bastante agridulce De, esta, de, esta, de este de este Pokémon online, de este super... para ¿hay un sobre más? ¿Eh? ¿Hay un Sore más? ¡Sí! A ver, vamos a ver qué onda ta, ta, ta, ta, ta. A ver, tenemos energía de agua De nuevo un Elkiem, un Zubat, un Solosis un Kragung, un Ralse... ¿Qué onda? ¿Qué onda que repite varias cartas iguales? Un Ferrotón, un Stonejourner, un quick un Aroma Embriagador, Reverse, y la última es un... Un Dragapult, que está bueno, un Dragapult Holo, con el poder Draco, Lanzadera. Mirá lo que es todo este texto. wow Puede causar hasta 100 de daño al oponente. Está bueno, está buenísimo. Descarta una cantidad de Drippy en la banca igual o inferior al número de Pokémon en juego de tu rival y después por cada Drippy que hayas descartado de esta manera causa uno de los, causa uno de los Pokémon de tu rival hasta 100 de daño No puedes elegir al mismo Pokémon más de una vez Este daño no se ve afectado por debilidad o resistencia, o sea, le puedes causar, digamos, si quitas 3 Drippys de tu banca Causas a tres Pokémon de la banca del oponente o del que quieras. 100 de daño, pero no puedes ir acumulando al mismo Pokémon. Y después tenés disparo embrujado. Muy buena carta, muy copada. Bueno, pero esto ha sido... ¿Qué? ¿Hay otro sobre más? <ríe> ¿Hay otro más? No, no, bueno, vamos por otro sobre más de tempestad plateada. Ahora sí es el último. <ríe> ya nos estábamos despidiendo, ya estábamos tristes. Pero bueno, tristes pero felices por no haber jugado Tenemos ahí la energía de pelea Un Walmer tirando agua con de todo Una Miss en el bosque oscuro Grola re torre feliz corriendo por los prados Un Drowsy panzón Un Vulpix caminando como si nada Está buenísimo ese Bullpix ahí de costado La jovencita con kimono tenemos la carta partidaria de jovencita con kimono Que te permite buscar un Pokémon básico y ponerlo en tu banca Está bueno Tenemos a Metan Palosan y dos cartas raras La cual la primera es un Ceraura Un Ceraura Reverse con 110 puntitos de vida tipo trueno Eso me gusta bastante Y un Reuniclus La evolución de... del otro Pero está bueno, es un Reuniclus Ahí ya me sirve me sirve bastante con la habilidad células persistentes si este pokémon queda fuera de combate por el daño de un ataque de los pokémon de tu rival ponlo en tu mano en vez de la pila de descartes epa está bueno decime que no pero está bueno está bueno pero bueno entonces ahora sí ahora sí nos despedimos de pokémon online nos despedimos de esta ¿Qué onda, que acá tengo una una notificación productos Ah, esto ya lo habíamos visto, está bien. Nos despedimos de Pokémon Online, del JCC, del juego de cartas coleccionables Online que ya estuvo muchos años. Este mes termina con de todo, seguramente fuera de cámara, offline, o spa mejor dicho, record vamos a tratar de jugar un par de partiditas más, de pasar el rato, pero queríamos compartir con ustedes esta despedida porque. Nos divirtió bastante, nos mostró mucho las barajas viejas que podíamos jugar, las barajas que podías comprar en su época o que al día de hoy te digo Comprar unas barajas originales normalmente en Estados Unidos o en Japón es un poco costoso, no vamos a mentirles Comprarse en Argentina es imposible, es cuesta el doble, no, o te lo va a vender alguien completamente con la caja rotísima Así que poder jugarlo online realmente es un golazo es un gulazo poder jugar estas cartas antiguas, estos mazos, estas barajas tematizadas de cada época. Lo recontra apreciamos, nos divirtió un montón. Y sobre todo este juego, a pesar de que vos podés comprarle códigos o usar los códigos de los sobres originales, es un juego casi completamente gratuito. Así que nos despedimos de Pokémon Online, vamos a ver si conseguimos el Pokémon Live y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por bancarnos en estos días con todas estas charlas recontra random, recontra fluidas Y nos vemos en un próximo video, en un próximo unboxing, o en una próxima reseña Yéndonos siempre derechito al vicio